Sofía Abigail Caballero Huete es una niña nicaragüense de casi cuatro años de edad que desapareció el pasado 17 de mayo cuando intentaba cruzar el río Bravo junto a su mamá y su tío. El cuerpo de Irma Yaritza, mamá de Sofía, fue encontrado al siguiente día. El tío de Sofía logró cruzar a Estados Unidos, pero de la niña nada se sabe. Autoridades de Coahuila emitieron una ficha de búsqueda. Al frente de este caso se encuentra Fabián Cabaret, directora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia. Fabián, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ti, Elisa, buenas noches. ¿Sabemos algo de esta pequeña? ¿Se si tiene algo de información? Eh, que, que, en, en, qué, ¿En qué nos encontramos en estos momentos? Efectivamente, sí, información, hay mucha información por procesar, todavía no se ha localizado eh, desgraciadamente a Sofía Abigail, Ajá. recordar que es una niña que todavía no cumple cuatro años, que es nicaragüense, que no tiene familiares en México uh -huh. y que está desaparecida, eso nos plantea un escenario de máxima urgencia evidentemente. Uh -huh. ¿no? Eh, actualmente, como bien lo comentas, están conociendo del caso las autoridades de Coahuila, tanto la sí. Comisión Estatal de Búsqueda como la Fiscalía eh, de Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado de Coahuila. Sin embargo, hasta el momento no han dado con el paradero de Sofía, pero sí hay mucha información, digamos que se tiene que procesar y muchas acciones de búsqueda y de investigación que realizar por la naturaleza de la situación en la que se dio la desaparición de Sofía. Eh, estamos presentando aquí algunas de las fotografías, eh, el rostro de la pequeñita, generalmente protegemos el rostro de los niños, de las niñas, eh, pero en este caso pues se presenta la fotografía porque están en búsqueda Así de es. esta de esta pequeñita. Eh, ¿Y cuáles son esos, esos datos y las condiciones de su desaparición? Exacto. La desaparición se dio efectivamente en el momento del intento de cruce del río Bravo en Piedras Negras eh, por parte de un grupo de migrantes bastante grande, Elisa. Estamos hablando de un grupo de cerca de 100 personas, de acuerdo a lo que fue señalado por sobrevivientes de los hechos, ¿no? que son también quienes están apoyando de alguna manera a, eh, a, a, digamos, a armar nuevamente la historia para saber exactamente qué fue lo que pasó esa noche y, eh, y seguimos trabajando en ello. Pero algo que me parece muy importante también subrayar ahí es que a pesar de lo masivo que fue ese evento, uh -huh. Eh, no ha sido reportado por las autoridades ni de gobierno local ni de gobierno federal en ese momento. Uh -huh. Es decir, efectivamente se localizó el cuerpo de la de la mamá de Sofía, Irma Yaritza, el día 18, pero no se supo nada de la situación de Sofía hasta que pudimos entrar en comunicación con los familiares uh -huh. eh, porque de parte de las autoridades mexicanas no había ninguna acción en curso a pesar de que en las prendas, digamos que llevaba el cuerpo de Irma se encontraba la documentación de identificación de Sofía. De la pequeñita. Exactamente. Eh, ¿Sabemos algo más acerca de eh, las condiciones? Si alguien, hay testigos, eh, no, no, sé, no sé cómo se está armando el expediente para saber si también se está buscando a, a Sofía en Estados Unidos o aquí en México. ¿Qué, sí, ¿Qué esfuerzos hay? Sí, efectivamente, sí, se sigue recopilando la información. Lo que nos preocupa particularmente en este caso es que de acuerdo a los primeros testimonios, esa noche del 17 de mayo, cuando eso ocurrió, eh, estarían presentes autoridades, Elisa. Y eso es lo Uy. que evidentemente nos preocupa y que nos lleva a exigir que se den nuevas líneas de investigación también desde el punto de vista penal y no solamente acciones formales de búsqueda que son necesarias pero que no son suficientes en un caso de ¿Autoridades mexicanas? Sí, efectivamente, del lado ah. de México, la búsqueda se tiene que realizar evidentemente de ambos lados, no uh -huh. tanto del lado de México como de Estados Unidos, pero sí nos preocupa, digamos, esa posibilidad de acuerdo a testimonios eh, sí. que, que, que hemos podido tener en el sentido de que posiblemente la niña fue rescatada y entregada a autoridades, ¿no? Uh -huh. de... Entonces podríamos estar hablando de desaparición forzada. Así es, es hay integrantes de, la, de, de autoridades. Es una línea que se tiene que seguir y por eso consideramos que más allá de las acciones formales de búsqueda que se han llevado hasta el momento, sí tiene que haber otra fuerza de investigación y toda la fuerza del Estado que dice tener para sí. poder encontrar a, a Sofía y esclarecer qué fue lo que ocurrió exactamente esa noche. ¿Y qué sucedió? ¿Estaba muy crecido el río, la corriente, eh, estaban cruzando? ¿Qué dicen las personas eh, que estaban ahí, los sobrevivientes? Efectivamente, se encontraba el grupo. Eh, cruzando el río cuando de repente con, cambiaron mucho las condiciones el río se puso violento uh -huh. aumentó el nivel de agua y es cuando eh, digamos el río empezó a arrastrar no solamente a la mamá y a, de, de Sofía y a la propia Sofía sino también a otras personas a otros migrantes uh -huh. de los cuales desconocemos si eh, su cuerpo, en su caso, haya sido rescatado en, en días posteriores a los hechos o si siguen desaparecidos, incluyendo menores de edad. ¿no? Entonces, la situación nos plantea un poco la, la invisibilidad que se que se plantea de la, de la situación muy compleja que viven las personas migrantes, incluyendo sí. niños y niñas migrantes, en, en esa situación de, de, de cruce. Entonces, ¿habría más cruce. personas migrantes desaparecidas? Posiblemente sí, de acuerdo Incluidos a Incluidos niños uh -huh. y niñas. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué acciones eh, solicitan a, la, a las autoridades, Fabián? ¿Cómo están eh, vinculándose con ellas para lograr investigación? Eh, ¿Es todo local? ¿Autoridades de, de Coahuila y alguien más que esté participando? Sí, justamente, bueno, de momento efectivamente se iniciaron las acciones tanto de carpeta de investigación en Fiscalía de Coahuila uh -huh. como las acciones de búsqueda eh, forense, búsqueda de campo, digamos, de parte de la Comisión Estatal pero ya eh, solicitamos también la intervención de la Comisión Nacional de Búsqueda uh -huh. porque creemos que el caso necesita un refuerzo mucho mayor uh -huh. no solamente de parte de las autoridades estatales sino también del Gobierno Federal definitivamente sí, que pudiera participar eh, la fiscalía la Comisión, eh, General eh, carla también. carla Quintana eh, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda eh, en este caso que sí demuestra muchas cosas por supuesto, la tragedia de la muerte de Irma Confirmado, que encontraron su cuerpo, la desaparición, que podría ser desaparición forzada de Sofía, y la desaparición de más personas eh, y menores de edad, eh, en donde además, según testigos, habría autoridades presentes. ¿Qué, ¿Qué retrato de lo que está sucediendo y de la invisibilización que se da también a, a las personas que viven... ...estas situaciones terribles en nuestro país. Exactamente, y bueno, el caso de Sofía representa muchos casos, ¿no? Muchos mm. casos de niños migrantes y de, y de adultos migrantes que viven esas tragedias de manera cotidiana... ...y eh, lo que estamos observando es que más que una acción, digamos, este contundente de las autoridades... ...para efectivamente prevenir que puedan pasar esas tragedias... ...lo que estamos observando más bien es que pareciera que sigue el involucramiento de autoridades como el propio instituto de migración sí. eh, y, y los cuerpos al, eh, que pertenecen al instituto como, como el grupo beta que están para apoyar a la población migrante y que de manera recurrente se son señalados también eh, finalmente en los propios hechos entonces sí. y también recordar que en el caso de Sofía Efectivamente, eh, pasó por lo menos una semana hasta que pudiéramos, junto con la familia, desencadenar uh -huh. esas esas acciones formales de investigación sí. y búsqueda. De lo contrario, lo más probable es que no sabríamos absolutamente nada. El tío nada. sí logró pasar, ¿verdad? ¿Sí lo logró cruzar? ¿Él está ya en Estados Unidos? Así es, se encuentra en Estados uh -huh. Unidos en proceso de solicitud de asilo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y hay más familiares en donde aquí en México o Nicaragua? en Nicaragua. En Nicaragua. El, el papá y el tío de Sofía se encuentran sí. en Estados Unidos, en, en digamos en ese proceso de solicitud de asilo, y el resto de la familia se encuentra en Nicaragua al pendiente de cualquier acción. Uy que pues que de todas las acciones que se puedan desarrollar para dar con el paradero de Sofía. Javier, muchísimas gracias por la información, por poner este tema sobre la mesa, visibilizarlo y ojalá con esto se logre eh, encontrar a la pequeña Sofía.